La comparsa de Gros se caracteriza un poquito desde su salida, desde el año 84 eh, en la interacción y recuperación de los antiguos carnavales y música que está perdido en los, en los bajos por ahí ocultos que nadie normalmente no tiene tiempo para, para ir moviendo. Entonces, eh, ya desde el décimo aniversario sacamos lo que son la, las nuevas piezas de tamborrada que vais escuchando. La comparsa de jardineras que, que interpreta la escuela en la calle durante el carnaval, y todos los años vamos un poquito recuperando. Este año, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Pepe Artola, eh, gran iniciador también, o continuador de, los, de la comparsa de caldereros tradicional, eh, José Ignacio Solena eh, tenía curso en música a los. ...a los versos que escribió el, el amigo Pepe Artola... ...y entonces pues eso ha sido, como algunos bien sabéis... ...lo interpretamos por primera vez en el concierto de, del, día de, del domingo anterior... ...al día de San Sebastián... ...que se interpretó aquí en el Salón de, de Plenos... ...entonces este año hemos eh, querido eh, dar realce a Pepe Artola... Y la banda de Irum, y como sabéis, eh, desde las seis y media de la tarde, mientras se está esperando a la tribu que lleguemos a la Plaza del Chofre, suele dar un concierto de música popular, pues entonces hemos incluido las, las dos piezas que, como os decía, compuso en versos Pepe Artola y con música de José pues, Ignacio Ansorena. Eh, después pues, eh, se han recuperado las las danzas de los niños, que este año, como con Luis González va a dirigir pues, las coreografías, y se va a potenciar más todavía, si cabe, al, a los pequeños cíngaros, que, que supongo que si el tiempo lo acompaña, porque ya llevamos años que son catastróficos, pues creo que podemos deleitar con esas danzas, esa música nueva que también hemos eh, creado para, para tal día.